Bueno, ocurrió que la audiencia que estaba prevista para hoy fue aplazada porque la víctima tiene que estar presente en la audiencia y al, al estar ausente no se aplazó para el viernes a las 5 de la tarde. Está acusado de, de herir de una cuchillada a, a un mensajero de tribunal de niños, un niño adolescente, eh, frente a al siglo XXI.